Cometemos el terrible error de beber agua solo cuando tenemos sed.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 Pero he fallado con todo sí. El de poner gomitas en la botella para ir quitando más cada vez que te tomas una, no funciona. ¿Qué quieres que le digas? No funciona. Primero, que te olvidas igual porque no sabes dónde está la botella. Y segundo, te vas quitando las gomitas y luego, ¿dónde las has dejado? Al otro día no encuentras las gomitas por ningún lado. El de usar una aplicación que te recuerda que bebes agua y va sumando lo que bebes. Tampoco funciona. Te avisa cuando estás en situaciones <risa> un poco incómoda, que no puedes acceder a una botella de agua, lo dejas para después y después, después te olvidas. Lógico. No,